¿Qué tal muchachos? El día de hoy toca compartir el reporte semanal número 3 con Mazos Meta en Marvel Snap. Bien muchachos, ya estamos aquí, es el reporte número 3 semanal y estamos a unos días de que ha sucedido ya los balances OTA o los ajustes OTA que ya saben que suceden todos los jueves. Hoy sábado vamos a revisar cómo está yendo el metajuego, ya han pasado algunos días desde estos cambios y vamos a ver qué tanto se ha modificado el metajuego esta vez. Como ustedes pueden ver aquí estamos en la página de un tapet y hasta el momento tenemos casi medio millón de juegos ¿no? donde han habido diferentes mazos, pero esto obviamente es en un universo total de rango 10 a rango 100, Ese es un universo bastante amplio de jugadores y tenemos acá también dentro también de jugadores que son de pool 3, ¿no? desde que han entrado a pool 3 o sea desde más o menos nivel 486 hacia arriba, pero lo que vamos a hacer acá para una, un mayor análisis y como les digo el objetivo de este video generalmente está dirigido para jugadores de rango entre 70 a 100 que ya hayan eh, llegado al nivel 3000 de colección hacia arriba Ahorita vamos a hacer el filtrado Como ya saben ustedes acá hacemos el filtrado Le ponemos 3000 más de nivel de colección Y le vamos a poner desde 70 hasta 100 Y acá estamos viendo que ya se ha modificado un poco la tabla misma del tier list Y acá también el total de juegos bajó de 480.000 Ha bajado a 230.000 Porque estamos siendo más específicos con los que queremos saber Y ahora sí vamos a comenzar a analizar mazo por mazo del tier A y ahora sí muchachos, hay que comenzar a analizar mazo por mazo de este tier A. Pero acá como ven han habido ciertas modificaciones, el, el meta se sigue adaptando y hay mazos que bajan y hay mazos que suben. Y como se dan cuenta ustedes acá el mazo de Shuri, por ejemplo, que era un mazo que se usaba bastante ahora ya nivel meta acá. Y el otro que me sorprende es el ramp, ¿no? El electro ramp ya no se encuentra acá este masito en el tier A tampoco de lo que antes lo estábamos viendo bastante seguido. Eh, si bajamos un poquito más para ver dónde están estos masitos, por ejemplo, Shuri. Y se ha ido al tierbe y también el electro ram lo vemos por acá también que está en el tier B, incluso Paytron también con la, con la subida de, de Encantres eh, Paytron también se ha ido bien abajo de lo que estaba que se posicionaba más arribita también, o sea muy interesante como las tendencias y las preferencias de los mazos van bajando, van subiendo de acuerdo también a los ajustes que van habiendo cada jueves, que esto lo vamos a ver prácticamente cada jueves y esto, se, esto va a ser muy orgánico, esto se va a estar moviendo a cada rato pero bien, volvamos nuevamente a la parte de los mazos de tierra Comenzando con Cera Control. Si se dan cuenta acá... Y vemos los tres mazos antes de pasar a Zera Control. Vemos que hay una popularidad, ¿verdad? Zera eh, Control tiene 6%. Mientras que Zera Surfer, ojo que también es otra variación de Cera tiene 3.6%. O sea, nada mal en popularidad. Y Jeff de Babyland Shark, que vamos a ver de qué se trata ese mazo. Está con 2.1%. Acaso win rate de todos ellos son bastante similares. Digamos que más o menos entre 54 y 55 de win, por ciento de win rate. Y luego tenemos la parte del average cube. Que hay 0.35 para cera control 0.29 para el Sera Surfer y 0.28 que están nomás por ahí para el Jeff de Babyland Shark vamos a entrar rápidamente a Sera Control le damos clic a esto y estamos viendo acá que Sera, ojo, tiene 0.39 de Average Cube este, este masito o sea este es el mejor mazo la mejor versión del arquetipo de cera Control 55% de win rate prácticamente y 4600 juegos muchachos acá estamos viendo que Sera control es un mazo terreno ya que está llevando todos los counters también ¿no? como siempre lo ha hecho no solamente que ahora se ha fortalecido más debido a esos dos puntitos que le han subido en cantres, este es un masito con hitmonkey es un combo generalmente de boons que el turno 6 es donde explota realmente y aquí pues eh, vemos también que está pues killmonger shanshi en cantres que ahí están los tres counters tienes acá cabillo para poder ir sacando, este subiendo poder por cada carta que se va jugando y como son varias cartitas que se juegan al final en turno 6 pues ahí Bishop puede ganar 6-7 puntos de repente en total no eh, luego tenemos ahí a Nova con Killmonger que va a explotar o sea todas estas sinergias que hay acá está bastante buena incluso veo que están utilizando Scarlet Witch para poder cambiar alguna ubicación si no le es favorable así que también eso eh, por ese lado también es una, es una buena carta Tech dentro de este mazo eh, Lizard acá es una carta también ahora que está un poquito nerfeada, ¿no? Pero solamente con la habilidad. Los stats siguen siendo lo mismos. Y no necesariamente te van a llenar ubicación donde está Lizard. Así que todavía sigue estando viable. Eh, dentro de los mazos, dentro de las cartas de este mazo de acá, por lo que estoy viendo, Sera, Shanshi, Killmonger. Son cartas que se utilizan al 100% en este mazo. Son las cartas más recurrentes acá. Digamos que son cartas núcleo. Y luego están Nova Encantres. ¿no? Que son cartas que también tienen una alta probabilidad de que se usen en este mazo. Y de ahí tenemos a Bishop, ¿no? Que digamos que esta Bishop también, yo creo que es una carta bastante buena que se debería usar acá debido a los descuentos de Cera. Pero de todas maneras se lo ponen con un 87% que no se ve siempre en todos los mazos. De todas formas, muchachos, interesante ver que Cera control en estos momentos. Y es un mazo bastante sencillito. Las únicas cartas, digamos, que tiene acá que son que es carita, podría ser Hitmonkey. Después, las demás cartas, todas son accesibles. Toditas, o sea seguramente para la gente que ya tiene 2, 3 meses jugando este juego ya debería tener todas estas cartas Ojalá que puedan adquirir Hitmonkey también, ya se acaba la temporada Porque esta cartita también es bastante bonita para poder hacer combos explosivos de turno final Y ahora muchachos pasamos al siguiente mazo de cera Surfer Este masito de acá es el, la mejor versión de este arquetipo, ¿verdad? Acá tenemos 0.28 Average Cube, 53% de Win Rate y han sido 3100 juegos Mira una buena cantidad de juegos con este masito de acá y podemos ver pues que tiene toda una sinergia. no eh, Acá pues incluso tienes algunas cartas counters como rogue. Que últimamente están utilizando bastantes continuos. No utilizan counters. Pero una rogue por ahí para robar algún efecto continuo importante. No estaría de más. Tienes acá a Goose también. Como un otro counter también para mazos que utilizan cartas grandes. Que también es bueno. El tema que es que con, con mazos de darkhawk. Ponte, cuando utilizan a Sabu también el Darjo ya cuesta 3 y otras cartas también de coste 4 cuestan 3 y se pueden jugar donde está Gus. Ese es el único la única debilidad que tiene Gus acá me parece o con el mismo Elysium también, no es tu ubicación que baja uno de coste todas las cartitas. Pero bien, de todas formas en condiciones normales este mazo tiene unos counters muy buenos. Tienes a Gus. Tienes a Rogue. Acá también tienes al Jaggernau. ¿no? Por ahí para patear gente a la hora que pones este, la inundación con Tormenta. Después vas a tener a Cosmo, Killmonger. Tienes a Polaris como disruptivo. Así que tienes una combinación de cartitas que hace también que este masito pueda ser de, puede hacer desequilibrante. Al final, digamos, de la partida. O en el turno final. Tienes el bosteo de Silver Surfer con las demás cartas de coste 3. Que hasta el momento estoy viendo. Pues que hay creo que como 8 o 9 cartas de coste 3. Así que hay bastantes cartitas para poder bostearlas. Está interesante, incluso tienes un bosteo adicional con Nova y Killmonger O sea, hay un combo bastante bonito acá Hay un combo bastante bonito acá Solamente que tienes que tener mucho cuidado con el Sandman Nada más que el Sandman es una de sus grandes debilidades de este mazo Así como el de Cera Control también Una de sus grandes debilidades siempre va a ser Sandman O también a medias podría ser Wave también ¿no? Pero lo bueno es que Cera acá es que al menos te deja lanzar dos cartitas Si es que te lanzan Wave Y con eso puedes igual lograr un buen turno 6. se podría decir Pero bueno, este macito acá Cera, Silver Surfer son las cartas que se usan sí o sí en este mazo de todos los mazos que hay que son 68 decks 100% va a ser a Basir Surfer luego tenemos a Brutal Killmonger, Cosmo que ya son más relativos siendo obviamente Killmonger el de los más usaditos después pero de ahí ya puede, este mazo puede ir variando un poquito después de esas cartas así que bueno, salimos de este mazo y pasamos al siguiente vamos para acá, vamos ahora para Babyland Shard no sé qué, ¿por qué le han puesto el nombre del tiburón a este mazo viejo? si este mazo de acá lo que estoy viendo ahorita es un mazo de Stature es un mazo de, de descarte forzado ¿verdad? Stature Blackball, incluso tiene Darkhold acá metido también acá hay cartas bastante grandes ¿eh? A ver, el, el Jeff tú lo puedes reemplazar por Lizard si gustas o lo puedes reemplazar por alguna otra carta de repente como una eh, Scarlet Witcher también podría ser. O sea, a cartas de coste 2 que tengan 3 de poder hay varias de las cuales tú puedes reemplazarlo por Jeff en todo caso si, si en caso no lo tiene, porque sé que mucha gente tampoco no tiene a Jeff ahorita para jugarlo. Pero bien, ¿qué tenemos acá? Este es un mazo que tiene una buena cantidad de Average Cube. Si se dan cuenta, esta versión de este mazo tiene 2100 juegos, 61% de win, muchachos, y 0.53 Average Cube. O sea, este mazo es mejor supuestamente que será control y será surfer en sus mejores versiones. Pero, ¿por qué lo pone en tercero? Porque este mazo recién está comenzando a agarrar popularidad. Este es un, no es un mazo que se haya utilizado desde, desde hace una semana, un mes, seguramente. Desde hace unos días se ha comenzado a poner tendencia y se ha comenzado a utilizar bastante y Recién está comenzando a aumentar la popularidad porque los saber están bastante altos, hay una buena eficiencia. En cada partida que tiene este masito con respecto al metajuego. Así que vean, veámoslo de esa manera. Y este mazo debería. Si no está en primer lugar este masito. Es porque seguramente tiene menos, menos cantidad de juegos. Y hace que también su promedio. ¿no? Digamos con respecto a, a lo que está pasando con Cera Control. Baje un poquito. Pero de todas formas, acá tenemos a Korg. A ver, Korg. Para, a ver, Korg. Y el Rock slide para poner piedras. Tienes ahí con Darjo que está la sinergia. Después tienes a Crawler. Para Crawler y Jeff. Mejor dicho. Para poder hacer el movimiento. Y también este Polaris, ¿no? Y así activar el Spider-Man Morales. Tienes a acá que va a sinergiar con las cartas de coste 4 también. Que son varias. Eh, tienes a Shanshi como Counter, Encantres como Counter. Tienes Stature con Black Ball. También que van a hacer sinergia para que Stature la saques en coste 1. Para el turno final. Generalmente tú el mejor combo va a ser Black Ball en turno 5. Eh, de, de, de descartas la carta de menor coste de la mano del oponente Y con eso activas Stature para que Stature salga por uno de eh, coste de energía Para el turno 6 Con otras cartas más que quieras lanzar por ahí Que también estaría muy interesante Acompañadas probablemente por el combo de Sabu, ¿verdad? Probablemente Zambuya ya lo había jugado Y tienes para lanzar cartitas de coste 3 Más Stature Más de repente alguna carta de coste 2 Así que es un turno 6 o un turno final bastante fuerte aquí Bueno, dentro de las cartas que estamos viendo de que son de las más usadas en este mazo. Es muy variable. Nunca he visto porcentajes tan bajos. El que tiene el único garantizado es Jeff nada más acá. Pero yo digo, o sea, supuestamente la, la gracia de este combo no es la fuerza que van a tener los movimientos, por ejemplo. O también la, la, la parte de los counters que estoy viendo que tienen muy bajito porcentaje. Stature también es una carta muy vital acá. No sé por qué no la han puesto como 100% acá con Black Ball. Porque este, este combo que hace que el mazo sea fuerte es, es necesariamente la combinación también de Black Ball con Stature. Para que realmente este combo despegue bastante en turno final Pero de todas maneras Ahí ustedes pueden ver que estas, estos son los mazos Hasta el momento que hemos visto Que son mazos que están dando bastante que hablar en el metajuego Y están teniendo una gran eficiencia, eficiencia y resultados en su desempeño Y ahora muchachos cerramos estas tier A Y vamos a pasar al siguiente segmento Que sería evaluar los mazos más competitivos En este momento yo lo que he hecho muchachos Es filtrar los mazos Ya no por cantidad de juegos porque esto de acá no me llega a convencer del todo. Porque acá es lo que yo más quiero revisar en este video. Y esperemos a ver si usted, ustedes me dirán si esto está mejor la verdad. Porque acá, si vemos, acá está filtrado por cantidad de juegos. ¿no? Y no necesariamente que porque tenga cantidad de juegos significa que sea un buen mazo. Acá se están dando cuenta que tiene 4300 juegos este mazo y tiene 0.07 Average Cube. O sea... No vale la pena mucho jugar este mazo que Tiene un desempeño muy bajo a pesar de que tiene Una gran popularidad de juego Y tiene un win rate 51% Es lo mismo que pasa con otro masito Por acá 0.13 también, así que Lo que he hecho ahora para de repente acercarnos A, una, a un mejor análisis O a algo más cercano Digamos a lo que es el buen funcionamiento de mazos Vamos a ponerlo por Average Cube Ya que eso es lo que más interesa, creo yo Ahora, acá tenemos en total 2700 juegos, 230.000 partidas Y acá, mira miren ve que es interesante tenemos el Death Wave que acá yo sí puedo dar fe que Death Wave es un, un buen mazo la verdad yo me he enfrentado a muchos de estos mazos actualmente no necesariamente de jugadores que estén utilizando un Taper seguramente muchos más jugadores que estén agarrando este mazo como un, como un referente, digamos, de un buen mazo. Y tiene un más 1.04 de average al O sea, este mazo está hecho una bomba ahorita. Tiene 63% de win rate. Tiene 200 juegos nada más. Pero ya se está demostrando que tiene un gran desempeño. Igual 200 juegos, digamos, y es como para tener un poco en cuenta que este mazo tiene buena, buenas sinergias, buenos counters. Si se dan cuenta aquí, el, el Death Wave acá está. Tiene un. Es que la cosa es que Death Wave, eh, tú sacas, a, pones, a, juegas a Wave en turno 5 y tienes para jugar She-Hulk, Dead y Doctor Doom, o sea es un turno bastante explosivo si es que lo juegas así, ahora tienes acá todas las destrucciones que se van dando, ¿no? con John, Dubaki este, con el mismo Carnage Killmonger con Deadlock tienes también acá cartas eh, que pueden llegar a destruir otras cartas también como en este caso el Shang-Chi, ¿no? tienes Encantres como un counter, tienes el Iceman como un control de repente por ahí para evitar estos, eh, estos Sandman también que generalmente quieren rampearse o sea, acá hay cosas interesantes Incluso el Iceman también rompe combos en turnos finales También gracias a ese aumento de coste de energía Este mazo es un buen mazo Muchachos, eso es lo que les puedo decir este Es uno de los mejores masitos que he visto en juego Que está muy interesante en estos momentos Luego de estos ajustes OTA Ahora, seguimos con el siguiente mazo Que tiene 0.68, tiene 250 juegos Y 58% de win rate Este mazo de acá es un mazo Es un mazo de Darkhawk Que tiene el núcleo de Darkhawk, pero tiene algunos cambios acá. no, Acá le han puesto a Goose, no Porque Gus también puede jugar a Darkhawk dentro de Goose. Si es, que tenés, si es que has lanzado Sabu. Acá tienes también este combo de Wave. También con she Hulk y Doctor Doom. O América Chávez. América Chávez particularmente no me gusta esa carta. Mucho muchachos. Yo prefiero mil veces en vez de América Chávez. Poner un líder en todo caso. Lo veo más fuerte. Poniendo un líder. Que eh, querer comprimir mi mazo a 11 cartas. Y dejar a América Chávez al final. ¿Por qué? Porque generalmente el turno 6. Yo quiero esperar también un... Un robo de repente que me pueda dar la victoria. Puede ser que quiera esperar un robo como un Ashi Hall. O un robo de repente como un Doctor Doom. O un robo como un Dark Hawk, Y como en turno 6 y estás robando a América Chávez. Hace de que prácticamente te quite cualquier esperanza de poder ganar la partida. Porque a veces América Chávez es lo menos que necesitas en un robo ¿no? de turno final. Necesitas algo de repente que te pueda dar alguna sinergia. Algo mejor. Pero bueno, así es como está funcionando ese mazo actualmente, ustedes ya ven si quieren reemplazar a América Chávez o la quieren dejar acá, pero tiene un buen desempeño. Nos vamos con el siguiente mazo que es de Cerebro 2, Cerebro 2 también, mira ve, está dando que hablar Cerebro 2 con un desempeño de 0.59, de Average Cube, 250 juegos, 57% de, de win rate acá y también es todo un mazo clásico que ya conocemos, la verdad este mazo no le veo que tenga nada del otro mundo es un buen masito la verdad y tiene pues eh, si se dan cuenta acá un, toda una sinergia, ¿no? tienes a Iceman Korja ahí como controles. tienes Nightcrawler también por ahí que te puede servir para moverse a la ubicación de Tormenta Gus para poder restringir digamos el uso de cartas grandes tienes acá este Escorpión también como control, después tienes demás cartas, no acá está el, el Blue Marvel que es el Bosteador Final también para que todo pues llega a tener más uno de poder sin verse afectado, digamos Lo único que no me gusta acá generalmente de, de los mazos de cerebro Siempre es un poco la inestabilidad hay ubicaciones que salen directamente y te ponen este más 2 de poder, o hay ubicaciones también que te dan menos 1, o sea, todas esas cositas, o menos 2, menos 3, todas esas cosas, hace que también el mazo de cerebro se debilite por el mismo entorno que a veces no puedes controlar. Eh, por esa razón es que el mazo de cerebro 2 es menos consistente, para mi opinión, que el mazo de cerebro 3. El mazo de cerebro 3 tiene cositas, ¿no? como el Scarlet Witch, el Rino, ¿no? para poder controlar las situaciones generalmente de, de ubicaciones eh, que lo que lo desfavorecen así como también tienes el mismo vaso tienes también valkyria no para también situaciones donde te ponen el monstruo este de, de coste 9 y con valkyria lo vuelves a 3 de poder o sea eso es interesante no e eso ese mazo lo veo más consistente y más competitivo que este mazo pero por el momento está dando resultados en este metajuego el cerebro 2 ahora como final tenemos el mazo de gela mira ve que qué sorpresa que estemos viendo a gela acá también y si sí, he visto algunos juegos donde están donde me han jugado a gela y no he podido hacer nada al respecto por el hecho también de que a veces no estás jugando counters como Cosmo, si se dan cuenta en estos cuatro mazos que estamos viendo acá, o estos tres mazos que estamos viendo acá, no se está llevando Cosmo generalmente estamos más preocupados en llevar Killmonger, Shang-Chi o Encantres y Cosmo casi no se está tomando muy en cuenta, y esto es lo que hace este masito aprovecharse, cuando comienzan a ver esto, estas ausencias de Cosmo, es donde este, estos mazos de acá comienzan a cobrar más fuerza tiene 390 juegos, 0.55 de Average Q y WinRate estos datos de acá muchachos los pueden tomar ustedes para poder tratar de llegar al infinito en estos días que quedan. O sea, por ahí alguno de estos masitos les puede servir bastante dentro de este metajuego. Acá hay otros mazos. Miren, acá pasamos al mazo más popular que vendría a ser el Jeff de Baby Lanshark. Que, que este es el mazo con Statue y Blackwall. Que este tiene 2100 juegos y 61% de rate. Este masito también es bastante bonito. Eh, el Sera Control que estamos viendo también y también tiene muy poquitos juegos pero también tiene un buen desempeño pero bueno acá tienen ustedes directamente el mejor mazo hasta el momento que está dando bastantes resultados no muchos juegos pero es un mazo bastante sólido la verdad con este metajuego que hay es un masito bastante bueno. Wave es un gran counter para mazos que están utilizando muchas cartas generalmente. Y tú en vez de solamente limitarte a usar una carta. Puedes llegar a utilizar tres cartas si hiciste todo correcto. ¿no? she Hole, Doom y tienes a Dead. O sea tienes carta con mucho poder. La otra carta que va a dejar eh, ¿no? digamos más eh, presencia en diferentes ubicaciones. Y tienes otra carta con mucho poder como she Hole también. Pero bueno hasta aquí llega mi análisis muchachos. Muchas gracias a todos por haber estado viendo este videito. Por apoyar este video. Recuerden que el canal de YouTube el crecimiento depende bastante también de, eh, de ustedes mismos que estén acá mirando los vídeos, les estén dando like, comentar también porque esas cositas hacen que el mismo YouTube comience a recomendar digamos los vídeos a más personas acá pero bueno, eh, cualquier duda o consulta que puedan tener con respecto a estas uh, reportes semanales de Metajuego recuerden que todas las semanitas, todos los sábados trato de cumplirles con dejarles su reporte semanal acá para que ustedes puedan tener toda esta data y les pueda ayudar a subir al rango infinito pues cualquier duda o consulta la tienen acá en la cajita de comentarios del canal y si no, también de lunes a viernes estoy haciendo transmisiones también por las noches en la plataforma morada. Y ahí también ustedes pueden ir a hacer cualquier preguntita. Así que ya sabes, te espero allí. Un abrazo para ti.